Quiero ser solo yo, no quiero imitar a nadie, seré yo enteramente. Nada ni nadie me es indiferente. A lo largo de una larga vida he aprendido a curar todas las heridas. He aprendido que solo yo puedo ayudarme, aunque acepte con cariño a quien quiera ocuparme. Aunque parezca imposible, lo he conseguido. No me he drogado nunca, eso lo he vencido. El alcohol no me entra, no lo he tragado. A pesar de haber vivido en un mundo de drogados. Sin descanso y adelante la vida sigue. Y yo corro con ella, es lo único que importa. Y siempre subo a lo más alto del árbol. El árbol de la vida que es lo único que importa. El mundo va sobre mis hombros y pesa. Ese mundo es tan oscuro que ya casi no brilla. Pero sé darle color desde el fondo de mi mente. Y puedo asegurar a todos que nada me es indiferente. Quiero ser solo yo. No quiero imitar a nadie. ser yo enteramente.